Señores, por otra parte, quiero pasar al plano político, porque precisamente cuando participamos en esta actividad en la Cámara de Diputados en el día de hoy, se puso de manifiesto. En el día de ayer, el ex miembro del comité político del PLD Rafael Paz hacía un anuncio donde anunciaba su retiro de este partido debido a que era una estructura totalmente impenetrable, al parecer publicó un mensaje que entendía que no podía continuar en este partido. A nosotros nos llamó la atención, y debo ser sincero, nos llamó la atención porque conocemos a Rafael Paz, un joven muy ecuánime, una persona que fue candidato a senador por el distrito, todo lo que fue su trayectoria desde el sector privado, luego pasar a director de competitividad en lo que fue la gestión del gobierno de Danilo Medina y todo lo demás. Y, ve, y veíamos en Rafael Paz su manejo, su actitud siempre muy receptivo, siempre muy dispuesto a compartir con los medios y demás. Entonces nos llamó la atención en el día de ayer este anuncio de Rafael Paz. ¿Y qué le pasó a Rafael? ¿Qué ha ocurrido? Quedamos totalmente sorprendidos al escuchar este anuncio. Entendíamos que tal vez iba a anunciar que iba a otro partido, como se han dado algunos casos, pero no ocurrió así. Pero en el día de hoy nosotros tuvimos un acercamiento con el profesor Radamés Camacho, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del PLD. Lo cuestionamos con relación a este anuncio de Rafael Paz. Y escuchen ustedes cuál fue la respuesta que nos brindó Radamés Camacho al escuchar esta información de este retiro de Rafael Paz del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a escucharlo. Nos genera una sensación de tristeza, que por cierto es una tristeza, es una tristeza hasta corta. La generación de tristeza que nos da es muy corta, porque ese ciudadano que hizo una carrera a una velocidad que yo creo que no se permite transitar en la República Dominicana, llegando a ser de un simple ciudadano y amigo y simpatizante del PLD, a ser miembro del Comité Central, a obtener la candidatura a senador del Distrito Nacional para, para aspirar a sustituir nada más y nada menos que al irrepetible compañero Reinaldo Parepé, de Dios lo tiene en gloria pero además que aspiró a ser miembro del comité político y lo logró sentarse en ese lugar de la superioridad de la inteligencia, del respeto y del patriotismo que lo representan los miembros y las miembras del comité político hombres y mujeres respetados y valorados en la nación y fuera de aquí en arenas internacionales por sus aportes políticos, por su integridad, por su formación. Y este señor entonces se destapa diciendo que la cúpula del PLD es como una barrica en la que ya no se pueden añejar los vinos, descartándolo, diciéndolo que es una, una cúpula impenetrable, contradiciéndose él mismo, porque él llegó a ser miembro del comité político y acompañar al secretario general, nuestro compañero Chávez, ruedas de prensa que son sagradas del final de cada reunión del comité político a él que le vaya bien que nosotros seguimos cabalgando, siempre levantando la bandera del PD en los cielos de la patria que es la bandera del trabajo, de la integridad del sacrificio que él no hizo que él no hizo él no hizo militancia Él llegó a ese jardín Sin saber Cómo sembramos las flores Que tienen espinas Pero que han producido flores Por cierto Por suerte Que la tristeza que sentimos con él Es muy corta y momentánea Parecida A la carrera de los ascensos Tan rápido que hizo en el PLD Le dije Que esa tristeza es muy corta Y momentánea ...como corta fue... ...la ruta que le hizo para llegar a esos lugares... ...que le vaya bien... ...¿saben si va a otro partido Tienen información...? Para... ...a nosotros... ...lo que nos interesa seguir... ...trabajando... ...en la reorganización de nuestra organización... ...que va muy bien... ...muy bien... ...saludo a los compañeros de Fundación... ...saludo a los compañeros de Cachón... ...saludo a los compañeros de Pedernales... ...saludo a los compañeros de Barahona... De Ciénega, de Riquillo, Peñarrubio, América. Va bien el sur. Pero, pero, eh, pero.. Muy bien. Pero entonces esas justificaciones que él da para haberse sí. salido del partido. Él es un, un grato, un mal agradecido. De marca mayor. Los ingratos no tienen memoria. Parece que él la perdió. Bueno. Escucharon ustedes contundente la respuesta del profesor Radamés Camacho con relación a este anuncio que hizo Rafael Paz de su retiro del PLD, miembro del comité político al momento de, de anunciar su retiro del PLD. Señores... Respuesta contundente del maestro Radamés Camacho, como de costumbre, siempre muy preciso en estos temas. Vamos a esperar a ver ahora si luego de esto tiene alguna respuesta de Rafael Paz o qué va a pasar si Rafael Paz anuncia a qué partido migrará o qué va a pasar con esto. Pero ya hay respuesta al anuncio que hace Rafael Paz de mano del profesor Radamés Camacho. Vamos a esperar a ver qué pasa más adelante.